Chino, ah, ay, chino, ah. Dile a tu madre que yo soy el que te quiere. Cuando estoy contigo siento que tengo poderes. Dile que yo soy a quien prefieres. No te voy a fallar, no. Aunque ya otra tenga mil mujeres. Me subo en los seres. Cuando me dices que me quieres, que no me quiere perder. Que si me pierde se muere. Espero que tenga paciencia y a la meta me acompañe. Porque a ti, muñeca, que te loco quiere. Y tú eres la cura, pa' mi locura. Es que no te puedo soltar mi alegría y tu dulzura en verdad se supieron juntas mami tu la cura pa mi locura es que no te puedo soltar mi alegría y tu dulzura en verdad se supieron juntas yeah. yo lo que me río cuando peleamos mucho envidioso que tiran la mala que rápido surgieron los de amor. No fue repulfo te que me dio ala, Tú tienes todo lo que busco, te sabes los trucos. Yeah. Pa poderme amarrar, yo lo cojo y no me sofoco. Yo sé lo que tengo más, me enamoro más, me encariño más. Apriétame a ti, no me suelte nada. Hay muchas que quieren pero soy tuyo nada más. Hay muchos que te quieren pero no te voy a soltar. Me enamoro más, me encariño más. Apriétame a ti, no me suelte nada. Hay muchas que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 mi locura Es que no te puedo soltar Mi alegría y tu dulzura En verdad se supieron juntas yeah. Chino, uh, hey. Chino uh, hey. J. A Chino A J.A. te parles la <laughs> yeah.